Hola a todos, todos, todas. Eh, estamos aquí en una séptima versión de nuestros diálogos permanentes, Universidad de Humanidades Contemporaneidad, eh, organizada por la Dirección de Investigación de eh, la Facultad de Filosofía y Humanidades, ¿cierto? Ya hemos venido con siete, bueno, con seis episodios previos. Este sería el número siete, correspondiente eh, al mes de octubre. Eh, y tenemos, como suele ser, eh, súper buenos invitados, invitadas, y en este caso una enorme invitada amiga, ¿cierto? Que viene justamente de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, que es eh, Ana Archa Cortés. Y eh, ella, ¿quién es? Bueno, básicamente ella es performer, investigadora, creadora escénica. Trabaja sobre manifestaciones de teatralidad vinculadas a lo político, la política y la performance. Es parte del Departamento de Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, donde también lleva adelante el Núcleo de Investigación y Creación Arte. Política y Comunidad www.artepoliticacomunidad.cl y es colaboradora también del Grupo Investigación-Creación Artea de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y actualmente se desempeña como directora de creación también de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Y quiero dar la bienvenida a Ana Archa, ¿cierto? Para conversar en, esto, en esta séptima versión de los diálogos. Hola Rodrigo. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a los diálogos permanentes. He podido escuchar varios, me parece que han surgido conversaciones súper importantes para nuestro contexto actual y las relaciones entre arte, investigación y universidad. Así que súper contenta de estar aquí hoy día y espero eh, tramar eh, preguntas y reflexiones que aporten a este debate que sin duda debe seguir desarrollándose. Bueno, así vamos, así va a ser, creo yo, ¿no? Primero, quería, bueno, quería saludarte y además um, comentar, quizás comenzar con un, un libro, de ensayo que tienes tú, que fue publicado por la editorial universitaria, que se llama Prácticas de Teatralidad en Chile, a partir del trabajo de Andrés Pérez Araya, ¿no? Y hay un, una cuestión muy interesante que, que tú desarrollas de alguna manera en este libro, y que me parece que a través de la figura de Andrés Pérez y prácticamente el conjunto de discursos y prácticas que desarrolla Andrés Pérez en su trabajo, ¿no? Se abre como una especie de rayos X sobre la política de la transición, ¿no? Entonces es como que... Yo, utiliza un pequeño fractal, un, una pequeña condensación en el espacio-tiempo, que es la figura de Andrés Pérez, ¿no? en el campo del teatro y específicamente la política cultural, precisamente para mostrar de alguna manera el esqueleto, no solamente la política cultural en Chile durante la transición, sino que fundamentalmente eh, lo que significó y lo que ha significado eh, la configuración de la política, la manera que se tiene de pensar la política en su relación con la cultura. ¿no? Y quizás quería comenzar con una cita que haces, eh, bueno, hacia el, más o menos hacia el final del texto, pero donde me parece que se condensa un poco la conclusión ¿no? de este asunto y quiero usarlo como un pequeño trampolín para abrir una discusión sobre qué es lo que significa la investigación eh, en arte, ¿no? Y qué significa la relación con la universidad en ese lugar, ¿no? Entonces, ahí tú, Ana, terminas, ¿cierto? Eh, justamente a través del... Del, del lugar de Andrés Pérez, y particularmente lo que significó la Negra Esther, ¿no? como una obra clave, ¿no? dices, ¿no? la política cultural de la transición democrática ha favorecido mayoritariamente la generación de proyectos efímeros, eventuales, y subrayas ahí el término eventuales, ¿no? que comprenden la labor del creador como la de un animador de una situación o lugar, más que como la de un generador de una investigación creativa o cultural que se sustente a lo largo del tiempo de su obra, de su vida creadora. ¿no? ¿Qué es lo que a partir de este... bueno, y finalmente termina eh, trabajando a propósito, precisamente, la figura de, de Pérez, ¿no? eh, el abandono gubernamental, abandono del padre-Estado, abandono del sistema cultural, reiteración en un individuo, en este caso de Pérez, de un mito nacional colectivo, el del huacho chileno, el que se cría huérfano de padre, que para muchos tuvo directa repercusión en el agravamiento de su estado de salud. ¿no? Bueno, eh, es a propósito de la, la, de la situación de Matucana, una situación aparentemente contingente, que... Pareciera no ser objeto de análisis o no ser merecedor de un análisis, digamos, menos aún de un análisis político, ¿no? Pero sin embargo, entras ahí con un análisis eh, muy agudo y tremendamente político, donde justamente lo que se pone en juego es la pregunta por la investigación en arte, ¿no? Um, y quería que conversáramos un poco a partir de eso, ¿no? Como, ¿Qué te parecería un poco a ti eso? ¿Mm? Ya. Yeah. Um, Súper. Bueno, en este um, fractal, como tú lo llamas, de observar detenidamente el trabajo realizado por Andrés Pérez en el proceso de lo que se llamó la transición democrática, um, que um, en ese momento, cuando yo empiezo a investigar todo esto, también había investigadores, intelectuales que llamaban a este proceso de post dictadura y que yo preferí siempre nombrar como la transición democrática porque mmm, no me parecía para nada que fuera de post dictadura, ¿no? puesto que seguíamos bajo el régimen de la constitución que todavía seguimos, que es la del 80, mientras no cambiara como esa estructura, desde mi perspectiva era absolutamente imposible eh, nominar el periodo que veíamos como una post-dictadura, digamos, como totalmente. Quizás post-Pinochet sí, pero no necesariamente para mí como post-dictadura. Entonces, el trabajo de Pérez se enmarca en ese periodo eh, fundamentalmente, ¿no? Él regresa de Francia a fines de los 80, y el trabajo que más conocen la población chilena de su Activación junto al Francisco Teatro y los otros colectivos que configuraba se desarrolla muy fuertemente durante los años 90 ¿no? Pérez muere en 2002 o sea, es un periodo bastante corto de trabajo, si lo pensamos muy en términos de números ¿no? son 12, 14 años de una intensidad de producción artística y de generación de gestos de creación eh, colectivos eh, súper, súper alta y y para mí eh, la cuestión que, que se gatilla también como, como persona parte de una comunidad teatral y parte de una comunidad artística con eh, la cuestión de Matucana y, y posteriormente esa sensación como de extraño vacío que quedó después de la muerte de Andrés Pérez también, eh, me hizo detenerme como a mirar esto desde... Eh, una reflexión muy consciente no no tanto, yo no trabajé nunca con Andrés Pérez directamente, amigos míos sí, eh, pero sí fui eh, público espectador eh, en el sentido de Rancier diría yo, como un espectador súper activo y emancipado respecto de lo que, se, lo que proponía esta esta práctica activada por Pérez que, que sí, está en un individuo pero también yo creo que Depende mucho de las relaciones que este individuo establece con las comunidades con las que trabaja. Eh, no solo artísticas, sino también políticas vinculadas a derechos humanos, vinculadas a disidencias sexuales, etcétera, etcétera. Eh, Pueblos originarios también. Entonces, eh, ahí empieza como la pregunta ¿no? de, de cómo tratamos a nuestros artistas en nuestro contexto y cómo eh, se valoriza, digamos, el trabajo de los artistas en relación a el, la comprensión que tenemos también como del modo de producción, ¿no? Como que a Andrés Pérez, al Gran Circo Teatro, le aplaudió muchísimo los trabajos escénicos que hicieron, no solo La Negra Esther, sino que pensemos en trabajos también eh, como un poco menos para todo espectador, como Madame de Sade, por ejemplo, o pensemos en trabajos como La Huida, que fue el último montaje que él hizo, eh, pensemos en trabajos destinados a públicos infantiles, como El Principito, o Trabajando sobre eh, la enfermedad, como el montaje Tomás, que hizo como junto a Malucha Pinto, o sea, todo eso se aplaudía mucho, ¿no? Se, se, utilizaba un poco, incluso desde mi perspectiva, para posicionar imágenes país en otros territorios. Eh, a principios de los 90, el Populvú, por ejemplo, que fue llevado a, a esta Expo Sevilla del año 92 para mostrar la teatralidad, cómo era en Chile, en contraposición al iceberg, ¿no? Que, que era lo que más se supo en ese momento. llevó el iceberg blanco, danés, finlandés, no sé, europeo. Pero también se llevó esta obra, que justamente, eh, como mostraba el Popul Vuh, el mito de fundación de la yala de los pueblos eh, mesoamericanos previo a la colonización. no. Entonces, todo eso siempre se aplaudió mucho, pero en su condición de evento, de acontecimiento aislado, individualizado, y eh, todas las veces que se intentó dar... Eh, una continuidad a la forma de vida también de esta colectividad en torno a Andrés Pérez, esto nunca jamás fue apoyado. Era más peligroso si sí, tenía como una permanencia en el tiempo, ¿no? Era reconocer un modo de vida que producía y establecía relaciones que, eh, que no estaban dentro del eh, incipiente. Régimen de producción de la industria siempre precaria, cultural en Chile, ¿no? Eh, y apostaba a eh, la puesta en práctica también de saberes que venían de las comunidades respecto a sus propias eh, formas de hacer, eh, distinto a esa cuestión que se empieza en salarial en los 90 que es como el técnico, ¿no? que resuelve las cosas, el gestor cultural, que hay muy buenos gestores culturales, y no es que no tengan que existir más, pero eh, me parece que es un error pensar que hay un solo modo de desarrollar eso, que es el modo institucional, estatal, eh, que viene nombrado, ¿no? en donde se, genera, se nombra un funcionario para que realice aquello, y que no proviene como de... Eh, las mismas comunidades que están haciendo eso antes, durante y después de la existencia de este técnico eh, de la industria cultural, digamos. Entonces, eh, para mí el acontecimiento eh, de Matucana marca un, una señal ¿no? muy fuerte de cómo el Estado entendía eh, la cuestión cultural, y es desde ahí que yo me posiciono también como artista y como investigadora, para eh, detenerme a pensar en esto. A nosotros los artistas, las y los artistas en los años 90, eh, se nos insistía mucho en que nosotros éramos seres formados para hacer, distinto del pensar, y que la, el pensamiento digamos, es algo que está eh, en manos de otras disciplinas, como la filosofía, eh, la sociología, la literatura incluso, pero no los artistas teatristas, sin embargo a principios de los, de los 2000 también empiezan a emergir otras fuerzas, otras potencias y otros modos de entenderse en ese lugar me parece a mí, en donde eh, diversas prácticas y diversos artistas comenzamos a activar aquello también, ¿no? entendernos como seres que reflexionamos sobre nuestras prácticas y a entendernos también de una manera en donde casi el contrario al anterior, como que no entendemos la práctica artística sin procesos de investigación, o sea que no entendemos eh, o no queremos como eh, mantener el mito del siglo XIX, de que el artista crea de una forma mágica, espontánea y porque es genial, y se configuran los astros y sale algo maravilloso sin ninguna planificación y sin ningún proceso, es todo lo contrario, empieza un fenómeno en donde... Las, las y los artistas eh, de inicios del siglo XXI eh, reconocemos muy profundamente la necesidad de, que, de desarrollar procesos y de, de, de entender la obra también, ni siquiera como un montaje que yo hago y se estrena el próximo año en una cantidad determinada de meses, sino que plantearnos incluso la idea de entender la obra como aquel devenir que transcurre en el curso de toda la vida dedicada a esta práctica. O sea, una cuestión en donde posiblemente tú posees algunas preguntas de trabajo de investigación en un momento del inicio de tu trabajo, pero que éstas se van desarrollando a lo largo del tiempo y por tanto se puede insistir en ellas a lo largo del tiempo eh, con la conciencia de que quizás en los distintos momentos en que lo abordes va a adoptar distintas formas pero eh, seguimos trabajando en, una, en líneas de problemas, en líneas de preguntas, y no eh, produciendo como sin ton ni son eh, un evento para la próxima muestra que hay que hacer, que me la pidió X y no sé qué, y no tiene nada que ver con algo que me está movilizando, no por hacer obras, sino que por una movilización que es necesaria para vivir la vida, digamos, para estar en un compromiso con eh, las preguntas que la vida que vamos viviendo y los contextos que nos están movilizando están activando. Y ahí eh, yo cuento con una suerte de un momento de formación un poco autodidacta, eh, como actriz, dramaturga, directora, que además empieza a investigar junto a, a una investigadora de la Universidad Católica, la María Lalo Hurtado, y empiezo a descubrir que existe este mundo donde también los artistas pueden como hacer investigaciones. Y, y ahí eh, me tengo que ir de Chile, porque no había nada en ese momento que contuviera esa necesidad. Me voy a España cinco años, un poquito más y concentro la investigación en el trabajo de Andrés Pérez, cuando él ya había muerto, eh, pensando en, en tratar de ser, más allá de los vivos y los muertos, una especie de cómplice en la reflexión de eh, esta práctica, ¿no? que desde mi perspectiva, desde más allá de compartir como exactamente el presente temporal, eh, daba para muchas reflexiones y para aprender mucho sobre lo que yo y otras personas queríamos hacer en relación a eh, la idea de conocimiento, pero también a la idea de las prácticas del arte y de las prácticas del arte en vínculo con el espacio público, sobre todo. Ahí, ahí hay una, pareciera que ahí en, el, bueno, en la misma figura de, de Pérez que tú, que tú caracterizas, ¿no? Eh, pareciera ser que hay dos, dos maneras de entender la cultura, digamos, ¿no? Una manera que es como un poco lo que estás eh, planteando ahora, que es, podríamos decir la cultura como un modo de vida, ¿no? Y por lo tanto como un proceso incluso inacabable, digamos, más allá incluso de la, de la figura del autor, ¿no? Y otra forma, que es una forma gestional de la cultura, ¿no? Eh, que estaría completamente instalada a partir del modo producción neoliberal de, de las artes, de la investigación, del conocimiento en general. ¿no? Entonces, pareciera ser que no se trataría de, de la diferencia, por así decirlo, entre el arte y, y el Estado, sino más bien entre dos nociones de la cultura que se disputan ahí, ¿no? eh, eh, en una... Lucha ética y política, digamos, por eh, visibilizar una en desmedro de la otra y finalmente terminar privilegiándose la. Y pensar a propósito de la, de la expo Sevilla que tú señalabas, ¿no? Um, que es interesante que, efectivamente, yo también había olvidado ¿no? uh, que se había puesto en juego el, la presentación de Popol Vuh, ¿no? Este, y solo. Eh, rememoraba la existencia de el iceberg, digamos, que uno podría decir que es el signo por antonomasia de la transición, es decir, de la frialdad, del carácter gélido, ¿no? Que tiene la justicia en la medida de lo posible, versus el papulbu, que es precisamente como tú subrayabas, ¿no? Es una recreación del, del momento de la creación de la vía yala digamos, ¿no? O sea, el momento de la creación, que es el momento de la democracia, queda de alguna manera obliterada por la congelada, digámoslo así, queda en, en, un, en una hibernación durante 30 años, uno podría pensarlo, ¿no? Como, ¿por qué, por qué rememoramos solamente el iceberg, no? Y, y el Popol Vuh queda de alguna manera este, eh, subrogado, digamos, eh, subsumido, digamos, a la a la gélida figura del iceberg, ¿no? Yo creo que ahí hay una cuestión eh, bastante clave también que, que, que remite a este, a este proceso eh, e impide de alguna manera instalar eh, la reflexión sobre la investigación, por ejemplo, y sobre la noción de cultura que se juega en lo que tú estás planteando. No sé si por ahí iría un poco también la cuestión, ¿no? Sí, o sea, creo que tú, con que traduces lo que yo dije antes también en un concepto que está subterráneo a lo que yo estaba diciendo, pero yo misma no lo había nombrado, que es la relación eh, arte-vida, ¿no? O sea, sí. hay una manera de entender la producción artística que tiene que ver con la obra de arte como un producto autónomo. Eso existe hace más de 200 años, eh, va a seguir existiendo y a mí no me parece que una cuestión tenga que clausurar a lo otro, ¿no? pero me parece importante como reconocer las diferencias, o sea, hay maneras de producir, de hacer y de entenderse, y como dice Donna Faragoy, de situarse para establecer los diálogos de red de parentesco eh, para los trabajos que eh, tienen que ver con estas otras formas de las prácticas, que, son, que no es nada más que yo hago una obra, puede estar súper bien y acá, sino que es que yo vivo la vida de una manera, me comprometo vitalmente en la vida con ciertas cuestiones, eh, porque me atraviesan corporalmente, territorialmente, eh, epistemológicamente, y es desde ahí que eh, propongo los diálogos relacionales tanto en el campo de las artes, pero también de la academia, eh, y eh, de la propia eh, relación con la comunidad, ¿no? y ahí eh, creo que esa relación eh, arte-vida es una cuestión que eh, nosotros se la debemos a una tradición que viene mucho antes de nosotros, en figuras como el trabajo realizado por Andrés Pérez y el gran Circo Teatro, pero dentro del mismo contexto nacional hay más gente, obviamente, cultura de aquello, o pensar así súper rápido en... Daniel Palma, que era un escenógrafo y diseñador súper activo en, en el Gran Circoteatro al principio y en generador de las Fiestas Spandex a principios de los 90, que también fue una cosa aplacada por el iceberg, eh, puesto que era demasiado desorden ¿no? para la lógica de iceberg que se quería instalar. Y más antiguamente, no sé, pues, si pensamos en artistas como Juan Mundo González, eh, Víctor Jara, Violeta Parra, eh, ¿Cuáles son las diferencias entre las prácticas de su vida y, y lo que hacían como producción artística? O sea, no hay diferencia, es un compromiso vital. Salen las canciones, salen eh, las representaciones de las carpas, salen porque están en un problema con la vida, que se materializa a través de eh, ciertos medios artísticos, pero que no se acaba en aquello. O sea, no es el, el fin... Eh, la perfección estética del medio artístico. El fin es la producción de relacionalidad con la vida a partir de la práctica artística. Hay una entrevista de la Violeta Barra que yo cito siempre, que es esta que le hicieron la televisión belga, creo que es cuando está en Europa. Y la periodista está con ella y la ve que está bordando, que está pintando, que toca canciones, que, que escribe poesía, que todo, y le pregunta cómo... Si se tuviera que quedar con una de esas manifestaciones artísticas, ¿con cuál se quedaría? Y, y Violeta Parra se queda como callada un segundo y le dice que ella elegiría encontrarse con la gente. Porque ella hace todo eso para encontrarse con la gente. No por el medio específico de la pintura como fin final del hacer, sino que por lo otro. Y me parece que ahí hay una cuestión... Súper clave para pensar en esta relación arte-vida, que también la han cultivado fuertemente artistas de la performance, eh, que naturalmente parece que los asociamos más fácil a esto, ¿no? Sí. Pero en el mundo actual, en el siglo XXI, cuando las fronteras de las disciplinas establecidas por lo moderno también se han contaminado y podemos hablar y practicar desde el la interdisciplina, la transdisciplina, la indisciplina, como prefieren nombrarlo otras personas, eh, yo hago preguntas, ¿no? O sea, ¿por qué eh, las personas que nos formamos en teatro tenemos que pensar en que nosotros no establecemos esa relación arte-vida, no? Eh, hay, hay personas que estamos, que estamos haciendo eso, vendrá gente que seguirá haciendo eso, y es una práctica que siempre ha acompañado nuestras prácticas artísticas. Entonces, para mí la cuestión es hacer más visible y más consciente de forma colectiva estas decisiones también, porque implican otros modos de producción también, que salen de la lógica del evento anual eh, que desaparece hasta que vuelve a aparecer, o del evento ni siquiera anual, eh, Trimestral que te toca, ¿cachai? Claro, como que se acaba y ahí queda, o sea, yo por, por ejemplo ahora cuando pienso en una discusión que no me he metido para nada, pero a veces pienso que podría meterme un poco más en la cuestión de la nueva constitución, para mí no se resuelve la cuestión de cultura con más fondos para cultura, solamente, eh, desde mi perspectiva se resuelve también con entender la cuestión de la cultura y la posibilidad de, de participar de la experiencia estética, eh, como en la dogmática ¿no? de esta nueva constitución. Para que no sea algo que esté solamente eh, destinado a los profesionales del arte que decidimos estudiar en la universidad. Eh, y que por más que queramos, siempre quedamos en un pequeño círculo eh, profesional, ¿no? metido en donde muchas veces nos vamos a ver nosotros mismos a las obras, eh, sino que para que esté eh, atravesando la vida desde sus otras estructuras, por ejemplo en el campo de la escuela eh, no. y la educación. Eh, fundamentalmente por ahí, o sea, ¿cómo sería de distinto si eh, pudiésemos hacer consciente y no eventualmente eh, y de una forma permanente la educación estética de eh, nuestras comunidades en una pluriversalidad eh, desde que somos pequeños. Eh, eso no sucede actualmente, sucede eventualmente en ciertos colegios con esa línea, en ciertas escuelas, pero hay un montón de lugares en donde aquello no sucede. Sucede como un evento, o el programa acciona, hace un taller, un semestre en un lugar, después desaparece el taller, nunca más tuvieron aquello. Eh, ¿Y esto por qué me parece importante a mí? Porque la cuestión de la estética no me parece una cosa que eh, tenga que ver con un mundo de eruditos y entendidos en el tema, tiene que ver con eh, compartir lenguajes con las personas y reconocer las distintas hablas de las comunidades en el reconocimiento de esos lenguajes estéticos también. Y ahí vuelvo a engarzar con la cuestión del Populbú, que claro, imagínate el iceberg, Populbú fue un montaje en donde los cuerpos estaban en la calle, llenos de colores, semidesnudos, se prohibió, de hecho, en la Universidad Católica no pudieron darlo, acá en Chile, en, con música, sonidos, en donde el lenguaje del logocentrismo no era lo principal, lo principal era el lenguaje del cuerpo, y de alguna manera accionaba en todo eso, lo voy a decir esto muy pensando sobre la marcha, en esas lógicas que, que nos propone Sueli Rolnick, ¿no? cuando nos habla de la descolonización del inconsciente, eh, del reconocimiento de en nuestros modos de relación corporales, de modos de relación corporales que tienen que ver con teatralidades que no son las teatralidades occidentales de la Europa con nieve, sino que son eh, teatralidades mucho más champurrias, que pueden tener nieve también. Si lo pensamos como muy cartográficamente, geográficamente, también tenemos nieve al sur pero también tenemos desierto y también tenemos esta zona central y también tenemos todos esos colores que explotan en el desierto en una fiesta de la tirana, por ejemplo, y que son colores que eh, cierto establishment de la cuestión institucional-cultural eh, oculta o niega. Afortunadamente, con el paso del tiempo han ido eh, ocupando más el espacio público, y creo que mucho de eso se lo debemos a prácticas como las que están reseñadas en este libro, pero también a otros trabajos y a otras como insurgencias ¿no? que emergen. Estoy pensando en las últimas manifestaciones, cosas como las 1800 horas por la educación pública, la corrida, el 2011, estoy pensando en las performances de la lleguada latinoamericana actualmente, que son estas chicas dirigidas por Cheryl Linet que usan la cola de caballo. Eh, estoy pensando en las tesis, estoy pensando en todas las comparsas que participan de las marchas y las manifestaciones desde antes del 18 de octubre, en el 18 de octubre y después del 18 de octubre. Eh, estoy pensando en comparsas como Los Diablos Rojos de Víctor Jaro. O sea, aparecen otras cosas eh, que pienso que eh, no verlas, solamente como que puede responder a un no querer verlas, porque están ahí y están proponiéndonos maneras de encontrarnos, tanto en lo político como en lo artístico. Y pienso que como universidad, como academia, tenemos como unas tareas bien complicadas e interesantes respecto a esto, porque... Desde mi, desde, desde mi perspectiva hay una tarea como de vínculo y participación junto a estas comunidades, al mismo tiempo que de no apropiación, ¿no? Porque um, también a veces corremos un peligro ahí en las aproximaciones, eh, cuando las aproximaciones son eventuales y no son eh, mantenidas y sostenidas en el tiempo en el establecimiento de una relación que también devenga más profunda. ¿no? Eh, desde mi perspectiva no, no se trata de hablar como oportunistamente de esto, se trata de participar a lo largo del tiempo de estas manifestaciones y aprender con ellas y compartir con ellas para poder eh, luego eh, eh, actuar en reciprocidad en los distintos contextos en que accionemos, sea la calle o sea una sala eh, de la universidad. Por ejemplo. Sí, no, por ahí iba, iba la pregunta que te iba a hacer, pero ya, la, ya de alguna manera la, la trabajaste, ¿no? La cuestión de la universidad, porque uno podría decir, claro, la universidad hoy día está, digamos, totalmente articulada bajo la máquina neoliberal, que uno podría cambiar en tu libro, digamos, el Ministerio de Educación al que pertenecía, la cuestión cultural, ¿cierto? en su momento con Mariana Elwin, de, de ministra, este, por la universidad, por una cierta lógica que también predomina en la universidad, en la academia, con indicadores, con estandarizaciones específicas y con formas de normalización del pensamiento. ¿no? Y pensamiento me refiero en el sentido, digamos, más amplio del término, es decir, un, una forma de vida, un, un modo de expresión, ¿no? que pone de alguna manera en tela, digamos, que interrumpe, que suspende, que desnaturaliza ¿no? eh, las formas habituales a partir de las cuales nos movemos. Bueno, en ese sentido quería un poco entrar en, en todo tu, tu trabajo más reciente, ¿no? que es el caso de Pluriverso, eh, ¿se nos podría contar un poco, eh, digamos, en qué consiste, si se puede, no? Este pero sobre todo pensar cómo desde Pluriverso engarzas con esta reflexión de la cultura como forma de vida y con la cuestión de la universidad, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo engarzas un poco ese, ese, ese asunto en este trabajo, que me parece un trabajo notable, ¿cierto? Eh, que ha sido de reciente, que lo estrenaste recientemente, ¿no? Eh, creo que el año pasado, si no me equivoco. Este año, de hecho, lo que pasa es que el tiempo virtual corre de otra forma. Sí. sí, sí, pero fue en mayo de este año. Eh, realizamos este trabajo como en intensidad entre febrero y, y mayo de este año, en verdad. Eh, bueno, en, en todo esto que, que yo le llamo como la deriva de la obra artística, ¿no? O sea, porque quiero como súper defender aquello, o sea, esta idea de que el artista produce una obra y le va súper bien y es bacán y después produce otra y le va súper bien y también es bacán y después no produce, entonces es malo, se desapareció y no y tenemos que olvidarlo, me, me parece nefasta, o sea, como, creo que, que nos, es como tratar a como la, la creación y la relación con estos modos de establecimiento de relación con el mundo, que es la potencia de la práctica artística para mí, de una manera demasiado como, como salchichería, ¿no? O sea, no somos una pizza hat que produce y produce pizzas. Eh, vivimos cuestiones, habitamos procesos, eh, trabajamos técnicas, eh, abandonamos técnicas, tomamos otras técnicas, y todo eso va desarrollándose a lo largo del tiempo no es posible que a los 20 años sepas exactamente lo que vas a hacer 20 años después. Es una falacia aquello, que no podemos seguir tampoco enseñando en la universidad, me parece a mí. Tenemos que insistir desde mi perspectiva en la cuestión procesual. Entonces, a mí me ha pasado como, aquí tengo que volver un poco a hablar de yo, como, como en este devenir, que esta cuestión del, del asumir los procesos, me ha ido entramando a eh, posibilidades, prácticas, humanidades y humosidades también, como me gusta decirle, como de humus, eh, que no estaban en mi plan de acción a los 25 años, eh, sino que van aconteciendo a medida que voy encontrando como los afectos vitales que van dando sentido a mi existencia, no solo a mi producción curricular. Mm. Y eso, eh, eh, desde mi viaje, sucedió bastante fuertemente que de la sala de teatro empecé a salir a la calle, a la vereda, a trabajar en el espacio público, y ahí me pasaron muchas cosas que no tenían nada que ver con lo que sucede adentro de una sala, ahí emerge toda la cuestión de la ambullida en el trabajo de Andrés Pérez y de otros grupos que también trabajan en la calle como espacio de aprendizaje. Eso me llevó a conexiones con artistas que no son necesariamente del teatro, sino que son artistas autodidactas del cuerpo, artistas de performance, artistas circenses. Y, eh, y eso me llevó a una relación muy fuerte a lo que se sumaría como a esta cuestión que hablamos antes del arte-vida, a la cuestión con el activismo, ¿no? Sí. Y de hecho hay terminología contemporánea que habla del acti eh, activismo, como la relación entre arte y activismo. Y en esa relación entre arte y activismo, eh, es como imposible huir, digamos, de discusiones sobre la política y qué es lo político y las micropolíticas y en el momento actual, con el nivel de desastre actual eh, uh -huh. y con la invisibilización de cuerpos vivos eh, y de otras formas de la vida por este imperio que se ha instalado no solo en Chile, sino que como en todo este globo, como tú lo nombras en algunos textos, eh, la cuestión de las relaciones entre capitalismo, necropolíticas, territorios, cuerpos, energía eh, emerge muy brutalmente, ¿no? Es, es como una discusión cotidiana de esas comunidades, eh, vinculadas a veces a, a la cuestión del feminismo también, pero en el caso de lo que yo he trabajado, como muy fuertemente en esa relación cuerpo-territorio, ¿no? Y, y todo esto, en nosotros, yo lo trabajé profundamente en... en Tres, dos procesos de investigación ya realizados con artistas circenses eh, de investigación que derivaron después en montajes y en creación, eh, uno se llamó Especulaciones sobre el humano junto al circo virtual y otro se llamó eh, Jardín de Invierno Circus Manifiesto junto a La Centauri, una compañía chileno-canadiense de circo. Y eh, ahí me metí muy hondamente en este tema del antropoceno, término muy cuestionado en nuestros territorios, con justa razón, eh, el <risa> capital oceno eh, y la cuestión eh, transecológica, diría yo, como en este momento. Y, eh, y en esto eh, participo de las discusiones de este problema con este grupo de investigación que, te comentaba, que tú comentabas al principio, con el que colaboro en España. Entonces, estamos haciendo un proyecto que sucede en España, sucede en Ecuador, sucede en una parte de Perú, sucede en Chile, desde nuestras distintas prácticas y desde nuestros distintos territorios y con las singularidades que existen en cada uno de esos contextos, que lleva por nombre la nueva pérdida del centro, prácticas críticas de las artes vivas y la arquitectura en el antropoceno. Y el año pasado esto tuvo que ver con un seminario eh, que se hizo desde el Reina Sofía de forma virtual para todo el, el territorio iberoamericano, y eh, cuando me llega la invitación de la colectiva Escena Austral a participar de um, un festival que quería hacer al sur de Chile, trabajando con artistas que tuvieran vínculos territoriales con el sur de Chile, como es mi caso, porque nací en Petrusquén, tengo familia allá y estoy haciendo activaciones de proyectos y cuestiones allá constantemente. Eh, ellos me propusieron la pregunta ¿Dónde está el futuro? Y yo dije, no tengo idea. Pero estoy trabajando eh, sobre la posibilidad de contar la historia de la vida más allá de la historia del humano estoy trabajando sobre la cuestión del de reconocimiento de vidas multiespecies, da lo mismo si en el, la ciudad o en el campo, eh, creo que estos temas trascienden como la romantización de los espacios de la naturaleza, eh, y eh, empezamos a trabajar con el equipo, eh, que no nos conocíamos, pero a propósito de esta eh, propuesta eh, que tenía que ver con la activación de redes de parentesco, como dice Dona Haraway, que tenía que ver con eh, la reivindicación de esta mirada de lo vivo y no lo vivo como seres con derecho a existencia y de los cuales dependemos y con los cuales estamos interrelacionados, más allá eh, de nuestra eh, centralidad como seres humanos en el juego de la exist existencia actual y que son visiones propias de los pueblos originarios en muchos lugares de este yala O sea, finalmente yo me decanté por el término pluriverso, eh, que está muy asociado a, al movimiento zapatista y que está muy reivindicado por las comunidades que han organizado ese movimiento allá en México, pero es una manera de, de entender la vida y de entender los mundos que creamos, que lo podemos reconocer en el mundo andino, lo podemos reconocer en el sur, en el mundo mapuche, lo podemos reconocer en la zona del Amazonas. Y ahí también me, me gustaba y me fue súper iluminador como entrar en discusión imaginaria con Viveiros de Castro y todo lo que ha reflexionado a propósito de su relación con... Ailton Krenak y con todas las prácticas que se desarrollan en el Amazonas respecto del de perspectivismo amerindio, eh, que me parece que hay una cuestión bien poten, muy impotente ahí, que no se trata de mirar el mundo desde distintas perspectivas, sino se trata de entender que el mundo no es lo mismo para las distintas comunidades y que hay muchos mundos que habitamos, no solamente un mundo que miramos desde distintas perspectivas, sino que hay distintos mundos que habitamos y que tienen sus distintas maneras de concebir eh, el conocimiento, los saberes, los principios estéticos, etcétera, etcétera, etcétera. Una misma palabra, me encanta como lo dice Videiros de Castro, porque creo que lo deja súper claro, no podemos eh, naturalizar que una palabra como cultura la entiende igual una comunidad del sur de Chile, eh, pehuenche, que una comunidad acá en el barrio Yungay. Porque no son los mismos mundos, no es que la estén mirando desde una perspectiva diferente. La palabra es otra cosa dependiendo del mundo en el que habita. Y esa cuestión que es muy freiriana también, ¿no? como de Paulo Freire, Sí. de dar sentido y significado a las cosas en relación a eh, los sentidos y significados que también elaboran eh, las distintas comunidades, me parece que es una tarea con la que la universidad está en deuda. Eh, totalmente, eh, porque por las exigencias que se tienen por pertenecer a un sistema, etc., se anula esta pluriversalidad y se anula incluso muchas veces la discusión sobre esto, ¿no? A ver, discutamos esto, ¿qué pensamos de esto? ¿Podemos trabajar con esto? Sí, no, ¿cuánto? ¿Cuándo? ¿Cómo? Eh, pienso que ahí hay una tarea bien, bien desafiante que hacer, la cual a veces pierdo un poco la esperanza, pero en otros momentos la recupero, como esta conversación, eh, porque, porque eh, esa idea de universalidad, a la que también responde la palabra universidad, eh, es una idea que desde mi perspectiva y desde la perspectiva de las personas con las que dialogamos y con las que trabajamos, tanto realmente como imaginariamente, es una perspectiva a lo menos a poner en cuestión, a fisurar, a ver qué pasa también, qué pasa si aprendemos y desarrollamos prácticas de conocimiento desde... Eh, conocimiento del valor de otros modos de vida, ¿no? Para mí tiene que ver con, con hacer práctica en los símbolos que usamos en lugares como la universidad o como las calles como todos los colores del Guipala, todos los condores, colores de la bandera LGTBI+, plus más, a ver, ¿cómo lo hacemos eso? Práctica, mm. no solo símbolo, ¿no? Como mm. está bien que hay el, que exista el símbolo pero tenemos que poder habitar eso, vivirlo eh, con idealmente la mayor eh, capacidad de escucha y de respeto por todas, la diferencia no, sí. no armónica que va a emerger o que emerge sí. cuando se genera esta discusión, porque pienso que también eso a veces se confunde un poco, ¿no? Como, ay, nos vamos a juntar a dialogar y tenemos que encontrarnos la razón en todo. Eh, <risa> Como que no, po. o sea, se supone que no nos vamos a encontrar la razón en todo, que sí. algo se va a desplazar de lo que yo creo que sé en el encuentro con la otra edad, aquella otra edad. Sí. Hay una. No una diferencia. Sí, no, solamente era una, una referencia que, al, al, que tú citas de una entrevista que le hacen a Andrés Pérez, justamente. Eh, donde él señala ¿no? la expresión desesperada, me parece, ¿no? de clamamos por un lugar, ¿no? clamamos por un lugar en el contexto de la cultura de los 90, y precisamente en eso consiste parecer a ser la, la cuestión, ¿no? el problema del habitar, ¿no? el problema del lugar, eh, el problema de esta plurihabitabilidad, por decirlo de alguna manera, Uh, en relación a las multiplicidades de formas de vida que irrumpen ¿no? yo no podría pensar, claro, las palabras de Andrés Pérez que tú citas en varios, varios pasajes, como clamamos por un lugar o me sentí totalmente maltratado ¿no? o yo fui muy, muy maltratado, etcétera, son palabras que resuenan intempestivamente hoy a propósito del 18 de octubre ¿no? el 18 de octubre es también uno podría decir que eh, un clamor por el lugar, ¿no? Eh, y una rabia, como lo marcas ahí a propósito de Pérez, ¿no? Una rabia que eh, eh, expone el hecho de haber sido maltratado, ¿no? En la cuestión del abuso. ¿no? Es decir, un aplastamiento, por decirlo de alguna manera, de las formas de habitar, ¿No? Eh, me parece que por ahí también hay una cuestión muy impresionante, ¿no? Que resuena tremendamente intempestiva. Estamos ya como cerrando, no sé si quieres lanzar un último comentario breve, pequeño, ¿no? Y ya estamos terminando, ¿no? Eh, ¿Ana? Sí, bueno, dialogar un poco con eso de la rabia, ¿no? O sea, creo que la rabia es súper movilizadora también de eh, movimientos de cambio eh, respecto de los status quo. Y en ese sentido yo creo que, que es importante eh, reconocer la fuerza erótica que tiene la rabia a, eh, para las transformaciones del mundo. ¿no? Y, y es por eso también que me parece como, como muy importante... Eh, todo lo que están haciendo artistas, activistas eh, actualmente respecto de la visibilización de esta rabia eh, en los espacios públicos, ya sea calle o espacios de eh, configuración eh, de nuevas políticas en este escenario de nuevos dibujos ¿no? que se están haciendo, que no sabemos muy bien para dónde va. Esperamos que no vayan hacia una intensificación del fascismo, eh, pero que tampoco podemos dejar de reconocer que eso está emergiendo. ¿no? Entonces, ¿cómo, eh, cómo vamos a, a transformar la rabia en otra cosa que es un, una cuestión muy vinculada al gesto de creación, no? El gesto de creación, para mí más allá de como la forma que adopta, tanto disciplinar o como a nivel de técnicas, etc. El gesto de creación es cuando emerge aquello que no existe, aquello que no estaba exactamente igual antes. Y esa potencia de creación que yo la creo como presente no solamente en los cuerpos que se denominan artistas, sino que en los cuerpos vivos, es una potencia que hemos visto en la calle, es una potencia que está en las comunidades, es una potencia que transforma la vida, que transforma la política, que transforma las artes y que también puede transformar la universidad. Entonces mi pregunta sería, ¿cómo transformar la rabia en belleza? En el sentido no de hermosura, sino que en el sentido de gestos vitales para los espacios que habitamos calle, espacios artísticos, universidad? Lo dejaría ahí, como una pregunta. No, fantástico. Bueno, yo también dejaría esa pregunta ahí, eh, y me ha parecido muy interesante la, la conversación. Ya estamos cerrando con este séptimo episodio de Diálogos Permanentes. Quiero agradecer a los que nos están escuchando y sobre todo, y viendo, porque no solamente escuchan, sino que ven. Y sobre todo también, eh, por supuesto, a Ana, que accedió a estar con nosotros en este episodio, que me parece muy, muy clave en lo que hemos conversado. Un abrazo, que estén súper bien. Muchas Hasta gracias. Hoy.